Pues los lugares habitables son lugares físicos y simbólicos que reconocen identidades, las acogen y permiten ejercer los derechos. Lugares físicos, pues una escuela. Una escuela pública es un lugar físico, un lugar habitable, los edificios, el aula y se tiene una lectura simbólica porque la escuela también es la construcción de una educación pública, de una educación universal y esos son los dos elementos, el físico y el simbólico. Y hay otra nota que distingue a los lugares habitables, que tiene que ver con que son lugares que han puesto una frontera a la invasión de la economía. No se rigen por lógicas mercantiles. Ese sería un lugar habitable. Yo en el cuaderno mantengo que, que son lugares amenazados que hay lugares que habíamos construido y quedábamos por eh, asentados y seguros que se están resquebrajando, es decir, me estoy refiriendo a derechos humanos, eh, pues la educación universal, la sanidad universal, eh, la ciudadanía global, bueno, esos lugares que creíamos que eran sólidos se están resquebrajando. Pero no solamente lugares, esas palabras mayores, sino pues lugares más cotidianos, de nuestros barrios, nuestras familias, eh, nuestras bibliotecas, la asociación de vecinos, eh, pues son lugares también que la lógica neoliberal del mercado los va arañando para sí. El ejemplo por ejemplo de la, la gentrificación de, de zonas urbanas de las grandes ciudades, es decir, que, que convierten en viviendas de alquiler, lo que son viviendas eh, familiares y que expulsan a la gente de sus casas, pues es la invasión del mercado de lugares habitables. Yo creo que hay dos tareas de hacer. Una sería eh, reconstructiva, es decir, de apuntalar aquello que se está resquebrajando. Para mí el ejemplo paradigmático serían los derechos humanos. los derechos humanos aparecen grietas que amenazan con colapsar el sistema y, y caerse. Yo creo que eso eh, urge reconstruir esos lugares. Y, y luego también tenemos que ser capaces de construir lugares... Eh, eh, nuevos lugares capaces de acoger identidades emergentes, identidades sexuales, identidades culturales, religiosas diferentes, que nos obligan a construir eh, lugares mestizos eh, para acoger identidades que van surgiendo y que no se sienten reconocidas ni acogidas. Yo creo que esas dos tareas son importantes. Hay un. Un símbolo que se utiliza en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Reino de Dios, se habla de, del banquete, de un gran banquete en el que se sentarán a la mesa todos, pero el, aquellos y aquellas que van a presidir a esa mesa van a ser los excluidos del sistema. Pues yo creo que urge reconstruir esa mesa, poner el mantel y que realmente quien ocupe los lugares de privilegio de esa mesa sean los últimos y las últimas de la sociedad. Pues yo creo que nos jugamos la alternativa de vivir en lugares habitables, acogedores, o la alternativa de vivir en un gran supermercado donde todas las cosas y todas las relaciones tienen un código de barras con el precio. Yo creo que ahí nos jugamos eso, vivir en un espacio habitable o en un espacio comercial. Yo creo que sí, que, vamos nunca hay que dar las batallas por perdidas, o sea, que siempre yo creo que, que sí que estamos a tiempo. Lo que yo creo que hay que ser eh, muy lúcidos y muy lúcidas eh, para caer en la cuenta de las eh, a veces estamos con batallas externas eh, de ver las termitas que se nos han podido colar al interior de nuestra propia casa. Si es espacios que damos por protegidos y seguros, pues bueno puede ser que tengamos eh, hábitos de consumo que no sean sostenibles. ...o relaciones defensivas con, con los otros que, que nos resulta extraño y ante el cual eh, lo vivimos como amenaza... ...bueno, pues eso son eh, la carcoma que se mete dentro de nuestras casas... ...y que puede ser que en un momento dado, eh, casas que pensábamos que estaban seguras... ...de pronto se desplomen porque teníamos el enemigo dentro... ...entonces yo creo que, que hay que hacer el equilibrio entre una reconstrucción política que es necesaria y luego, pues, eh, una reconstrucción, pues eso, pequeñas resistencias íntimas, contraculturales, que son necesarias. Esas dos cosas, yo creo, que hacen falta. Porque en el, en el cuaderno, hago una regresión a la Edad Media, es decir, porque los lugares, el, lo sagrado, protege de aquello que es profano. Lo que se profana es aquello que ha tocado el dinero en el derecho romano, eh, lo profano y lo sagrado, una gran eh, diferencia está entre aquello que es del pueblo y aquello que, que, que pertenece a Dios. Eh, bueno, entonces, eh, yo creo, como decía antes, que, que grandes eh, lugares que hemos construido habitables, eh, hoy en día se están cuestionando y hay personas, eh, el tema de la migración es evidente, que no encuentran un lugar ...que les acoja, que les reconozca... ...y donde puedan reivindicar sus derechos... ...entonces bueno, ante la ausencia de esos lugares... ...hay que reconstruirlos, eh, yo creo que es urgente... ...sagrado no quiere decir eclesial... Eh, ...no lo excluye... ...pero el, el carácter sagrado sería es esa protección... ...donde el ser humano se acoge porque es ser humano... ...y eso yo creo que... En, en el, ...por lo menos en la sociedad occidental... ...está en peligro".